Uh, hola, Raimildo. Veniste al Atlético de Madrid uh, como un lateral izquierdo, pero ahora eres más central que nunca. ¿Has gustado la adaptación a tu nuevo rol y si te gustaría volver al lateral para tener más libertad ofensiva? Gracias. Bueno, uh, sí, sí, mi posición, como todos lo sabes que yo soy lateral izquierdo, pero yo como lo dije cuando yo venía aquí, yo soy una persona que estoy aquí para jugar. Todo para ayudar que mi equipo a uh, atender los objetivos y listo. Y si el mister eh, me ha dado esa oportunidad, sea lateral izquierdo, sea de central izquierdo, porque no difiere mucho, no tiene muchas dificultad Porque yo soy así, yo hago toda, toda, toda, toda, la, la, toda la, uh, la izquierda, yo, yo hago muy bien. Entonces, eh, esa oportunidad no, no tiene mucha diferencia porque me gustan los desafíos, me gusta experimentar las cosas y todo lo que yo hago, yo hago con mucha intensidad, como si, como si fuese mi posición, como si fuese algo que, que, que yo ya estaría acostumbrado, ¿sabes? Entonces no, no, no tenía ninguna dificultad porque también el entrenador me ha ayudado mucho en el posicionamiento, las cosas que, que, que hizo y... Pero bueno, yo estoy aquí siempre a disposición del entrenador. Quieren ponerme a la, lateral izquierdo. Ponerme a lateral izquierdo, que yo juego to, como le dice, subo y bajo como, como subo, como bajo y bajo como subo. Entonces, entonces no, no, no va a hacer la gran diferencia, pero voy a atacar un poco más como siendo lateral. Pero estoy muy bien, estoy muy feliz de poder estar jugando el equipo y eso es lo que es más importante.